Los astrólogos siempre hacemos hacemos pronósticos y hablamos sobre cosas que van a pasar, pero yo quisiera en este momento eh, que ustedes se convirtieran en astrólogos, o sea, que ustedes mismos sacaran sus propias conclusiones. Y me gustaría hacer una guía para eh, mostrarles lo que representa la nueva era, la nueva era de Acuario. por eso podemos decir estamos viviendo o podemos vivir un hecho astrológico de importancia capital ¿no? y que no le toca a todas las generaciones. Es algo realmente importante, de enorme significación y de enorme peso y vamos a ver cuando interpretemos, digamos, el juicio de los astros de estas dos cartas ¿no? de este ¿no? cuán profundos cambios va a significar más allá de la pandemia que ya estamos viviendo. Vamos a encontrar a Júpiter y a Saturno todavía conjuntos, por tanto todavía va a haber limitaciones de tráfico aéreo, limitaciones de beneficios y luego pruebas tecnológicas, es decir, sí, van a hacer muchas pruebas de vacunas, va a haber un montón de pruebas de, de testeos, eh, vamos a ver mucho más la realidad de muchas cosas, o sea que se van a producir descubrimientos seguramente, es decir, va, la humanidad yo creo que vamos a avanzar. Porque pienso que el objetivo que tenemos nosotros como astrólogos es llevar una palabra, una verdadera situación que puede ser tomada en cuenta para tomar decisiones en la vida. No ha sido una época fácil, no está siendo y no va a ser, pero podemos mejorar.